Desde finales de la semana pasada, una señora de la cual no se tiene identidad alguna se encuentra en las instalaciones del Hospital Regional San Vicente de Paul. Tras una breve conversación pudimos apreciar que posiblemente tenga alguna condición mental. Autoridades del Centro de Salud Público solicitan algún familiar o conocido de esta la identifique y pueda llevarla a su hogar. Se presume es oriunda del municipio de Pimentel. ¿Cuál es el nombre suyo? Dígame. No cuando me arreglen aquí yo le. Ahora la van a hacer. Sí, ahora, ahora mismo. El, el que me sacó la placa, tiene la placa, se no, sabe pero, mi nombre. Yo no ahora mismo. Para que pero se no. Mi nombre, nombre suyo, mamá. mi nombre no se usa ya jamás a pero, nadie. Ahorita, perdone. ¿De dónde es usted? Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.